Bienvenida por primera vez en Contacto Diario primera. al ingeniero José López, cariñosamente niño, nuestro amigo. No había tenido el privilegio, eh, Vito, de que tú me invitaras a tu programa. Espero que tarde, pero, si la vida en área. el privilegio nuestro que esté con nosotros. Saludos, niño, y qué bueno que hoy lunes, iniciando la semana, estás con nosotros. Gracias, Vito. Gracias por tu invitación, te lo agradezco sobremanera. Gracias a usted, niño. La intención de invitarlo a esta entrevista VIP es precisamente para que nos describa, nos diga la importancia y el impacto que pudiera tener en lo adelante este importante proyecto que lleva por nombre Evergarden aquí en San Francisco de Macorís y reiterar que el pasado fin de semana pues el presidente eh, diera el primer caso al inicio de este proyecto. Bueno, lo más importante, visto de este proyecto es que aquí proyecto de calidad significa solares grandes, aquí vamos a tener un proyecto de calidad pero con solares pequeños Que tú lo puedes comprar Por ejemplo 250 metros 250 metros eh, Ahora por ejemplo Que tenemos precios De 6 mil pesos por metro cuadrado Estamos hablando De un millón y medio de pesos O sea ¿Y qué ventaja te, doy, te estoy dando yo a ti Que adquiera por ejemplo Un solar en el día de hoy? Bueno Que tú me vas a dar El 20% De ese millón Y medio de pesos Y tú me vas A pagar en dos años, sin intereses, sin interés, ni, eh, sin interés alguno, esa propiedad. O sea, tú vas a tener una holgura de dos años para pagarme esa propiedad. Entonces, yo he pensado, invito en cualquier persona de clase media, clase media baja, que pueda adquirir un solar en un sitio adecuado, decente, con calidad. A eso nosotros nos hemos dirigido, tú me entiendes, porque... Es un proyecto grande, grande en tamaño, o sea, ambicioso. ¿Son casas, apartamentos? El, ¿Cuál es la? consejo? Está, está, tú tienes una imagen que te mandé ahí que tiene un plano de, de colores. Si el mate lo pudiera poner, yo podría irle diciendo don, cómo estarían ubicadas y distribuidas las cosas. Pero en lo que aparece la imagen del planito eh, eh, de lotificación, eh, hay parte que está... Diseñada eh, Solamente para casas Para viviendas Hay otra parte del proyecto que está concebida Para casas y edificios De hasta dos niveles O para sea que va, van a ser ambas cosas Ambas cosas okay. Pero también tiene otra área Bastante grande Que también tú podrás construir casas ahí si sí compras un solar para ti pero si viene por ejemplo Amado Almanza que es un constructor o de estos constructores aquí de San Francisco de Macorís el arquitecto Lolo entonces podrás comprar ahí un lote y también podrás hacer edificios de tres niveles y la cuarta parte que hemos destinado es donde empezamos con los solares más pequeños que son de 250 metros y ahí tú puedes construir edificios pero <coughs> Aquí los constructores en, a nivel general, to, casi totalmente, ninguno construye torres. Ya lo que se construyen aquí son apartamentos pequeños, eh, de, de, de tres niveles y de dos niveles. Por eso prácticamente los más grandes que vamos a tener ahí en, en áreas específicas son tres niveles. Pero tenemos la mayor área destinada para casas, para, o sea, no va a estar, a, estar, a estar mezclado casas con edificios. Y eso, esas áreas las hemos destinado con solares un poquito más grandes, que son de 500 metros en adelante. Entonces, las, las áreas, por ejemplo, donde hay edificios de dos niveles, empiezan en 300 metros. La otra área también 300 metros. La más pequeña es de 250, que está destinada mayormente para casas porque no sé si tú sabes, ahora aquí tenemos una modalidad que ha crecido, que son villas, villitas, en, en terrenos pequeños, donde en 200 metros, en ciento y tantos metros, tú construyes tu casa y tú tienes una vivienda digna, eh, de calidad, como lo hacen Iván bueno, Collado, estos muchachos que hacen eh, eh, eh, villas en, en solares pequeños, y con buena terminación. Niño, ¿de qué cantidad de extensión de terreno estamos hablando para el desarrollo de ese proyecto? Mira, yo lo, yo, yo lo, he, lo he dividido en, en dos etapas, porque hacer tan inmenso lo hemos dividido en dos etapas. La totalidad de metros cuadrados que tiene la propiedad son unos 504.760 y algo de metros. Para, que mil, para todo el mil, agregarle Ajá, 504.760.000 okay. metros cuadrados Estamos hablando medio millón de metros okay. Para los que no conocen metros, que conocen tareas Estamos hablando de 802 tareas y media de tierra Esa es la totalidad del proyecto de Evergarden O sea, Niño. estamos hablando, Víctor, promedio Promedio entre 1.400 solares en las dos etapas eh, niño como ingeniero se ha involucrado eh, históricamente en proyectos muy, pero muy ambiciosos. Las expectativas que Niño como ingeniero y conociendo, ¿verdad? Las expectativas de, de, de San Francisco, de Macorís, el crecimiento, eh, ¿cuáles son eh, las expectativas? Mira, este eh, para que tú sepas, el más sorprendido fue el presidente cuando eh, estábamos en, en el curso de, de, de, del evento sociabilizando, ¿verdad? Exactamente. Me pregunta que qué tan grande era el proyecto, que eh, él me había, yo lo había invitado a que me diera el, el, el, el primer Picasso, y yo le dije, bueno presidente, mire, aquí estamos hablando del proyecto más grande en extensión de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos por encima de Terranova State, que tiene 750 tareas, y estamos por encima de Toribio y Piantini, que son los dos proyectos más grandes. No sé cuántas tareas tiene Toribio, pero anda por las 700 y algo de, de tareas también. Entonces, las expectativas son tan grandes, Víctor, que nosotros hicimos un lanzamiento hace alrededor de unos, eh, casi un mes, hicimos un lanzamiento, y a la fecha de hoy hemos vendido la friolera, así se dice, fío? cantidad, cantidad, sí. <risa> De 56 mil y pico de metros. Lo tengo ahí en el celular. nada en, en más quedan foto. 400 mil y pico de metros? No, porque eso es bruto. Okay. Ahora, vendible son 352 mil 800 metros. Esos son los metros vendibles de ese Sí, proyecto. porque la parte que sí. son las áreas verdes... La áreas verdes, institucional, calles. Sí. Y más, por ejemplo, aquí que estamos haciendo... Mira, las avenidas principales, dos avenidas principales que tiene el proyecto de entrada... Eh, tiene un ancho de 28 metros. 28 metros significa que tiene dos carriles de entrada de 6 metros, dos carriles de salida y dentro de los dos carriles tiene una isleta de 11 metros de ancho. Lo otro está compuesto de acera y contenedores. Muy bien. Niño, finalmente, eh, fuera interesante que tú nos dijeras, eh, porque ya es un proyecto que está en pleno desarrollo, y tú de decir que han, han, ya han vendido a la florera cantidad de sí. si, más de 50 mil metros, y apenas tiene horas que este proyecto sea, se da a conocer Así de es. manera eh, pública ya para el, para el público. Eh, ¿Cuál es la vía que tenemos nosotros pues, para acercarnos al ingeniero José López, o a, la, a las personas encargadas para, para adquirir? Eh, un solar o una propiedad en este importante proyecto Mira, nosotros vamos a tener allá en el proyecto un área con una carpa también mmm, en, esta, en esta semana vamos a estar instalados frente a la cervecería en otro proyecto que yo empecé que se llama Evergreen que fue un éxito también y ahí estamos preparando las oficinas para información a la gente. Y el teléfono mío, que es público, que se lo sabe todo el mundo, que es mi oficina. Yo ando con mi oficina en los bolsillos. <risa> el 809-543-0031. Es ahí. La gente me llama, me preguntan por la gente. Ah, teléfono de niño, así. Entonces, Víctor, otra cosa que te quiero eh, puntualizar: que gracias a Dios, la gente en este pueblo cree en uno, ¿tú me entiendes? entonces por eso uno vende y la gente sabe que está invirtiendo su dinero en manos seguras ¿no? como ha sucedido aquí con muchas personas que la gente ha invertido pero se bolsillan el dinero, hacen otra cosa con ella y los proyectos fracasan pero gracias a Dios uno tiene un nombre y el pueblo de San Francisco de Macorís está seguro que nunca este servidor que está aquí lo va a defraudar o sea yo soy una persona que me considero ser honesta y nunca he engañado a un cliente que haya adquirido una propiedad mía, porque modestia aparte, en este pueblo, que más apartamentos ha construido es este, este, este, este. Pero además, que hay que agregar, niño, y es que lo de niño se queda aquí se involucra en este proyecto, mañana concluye este proyecto y los beneficios que deje ese proyecto claro. seguirán invirtiéndose aquí. Sí. Eso es interesante, importante Otra, exacto. y contribuye al desarrollo de nuestro pueblo. Sí. Además de creer realmente en que aquí se puede invertir. Aquí se puede, Niño, invertir. Gracias, más, hermano, se puede invertir. Gracias hermano, gracias, desearle como siempre todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto que, que se involucra, un proyecto... Inmobiliario, ¿verdad? De, como siempre, de vivienda, que va a seguir contribuyendo a que San Francisco pues, siga, sigamos nosotros creciendo. ¿Sabe que este espacio está abierto, ¿verdad? Para gracias, gracias. también contribuir para que Evergarden pues, se venda rápido para eh, involucrarse ya en otro proyecto. Correcto, correctamente. Gracias, niño por sí. estar con nosotros. Vamos a venir con una placita un poquito de esto, para la carretera de la ceja, para desarrollar esa, esa parte que la gente no tenga que desplazarse con todo esto tapón aquí en San Francisco de Macorís, que se quede en la ceja. Para que toda esa gente que está en la, en la urbanización desde de la piña, cap, eh, Caperuza, eh, Silencio, todo, todo ese conglomerado de urbanizaciones que hay por ahí, se desplaza a la ceja y ahí va a tener todo en un solo lugar. Qué bueno, el ingeniero José López, el niño, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP hablando sobre este importante proyecto habitacional que es. Evergarden y esta es una diocidencia que coincide con que la presencia de Niño López hablando de este proyecto y también el inicio en el día de hoy lunes de este importante segmento que es visión de negocios con nuestra querida amiga periodista y comunicadora la licenciada Nelly Ten.